¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Juanjo Mengual de linkedintutorial.es. Hoy vemos, analizamos una herramienta de automatización de LinkedIn. Eh, siempre antes que nada decirte que tienes que cogerla con mucho tiento, mucho cuidado y no es una máquina para hacer spam. De hecho, pueden bloquearte la cuenta y sucede que LinkedIn la suele bloquear si haces un mal uso de ella. Por lo tanto, vamos a analizarla con tiento. Eh, de las que hemos probado es la que más nos ha gustado. Hemos probado Soap, hemos probado bueno una serie de LinkedIn Helper, etcétera, etcétera. Y creo que es la más, la más potente, sin duda alguna. La herramienta es eh, Dripify y vamos a ver en este vídeo cómo funciona en ella. Podrás ver cómo puedes agregar clientes a una campaña, cómo puedes enviar mensajes y controlados desde la herramienta, cómo puedes enviar mensajes automatizados de contacto. e Incluso cómo puedes, que es lo más, lo más interesante, cómo puedes crear una secuencia automática. Vas a decir, ¿qué es esto de la secuencia automática? La secuencia automática es realmente que tú programes una secuencia en la cual desde el principio cuando se ha dado el contacto pasar un par de días le envías otro mensaje etcétera etcétera es muy interesante puedes exportar todos los datos enviarlos a un CRM pero bueno vamos a entrar al, al lío puedes eh, si quieres testear la página eh, esta herramienta en dripify.es te pongo el enlace aquí y también por supuesto puedes consultar el linkedinpost.es donde te ponemos al día en todo lo referente a marketing B2B y ya por supuesto linkedin Entramos en la automatización con Dripify. Espero te guste. Nos vemos dentro. Bienvenidos a este espacio, vamos a analizar exactamente cómo funciona eh, Dripify para automatizar LinkedIn. Recordad que esto se tiene que hacer con mucho tiempo y sobre todo, vamos a ver, este es el cuadro de mando de Dripify, aquí veis simplemente accedéis a través del login de la página de Dripify y a partir de una vez dentro pues tenéis toda la información pertinente, estadísticas, el número de campañas en marcha, en fin, todos los números de cuántos contactos estamos haciendo, en nuestro equipo comercial, si está convirtiendo bien, si ha invitado a gente, cuántas conexiones se han enviado, cuántos mensajes se han enviado, cuántos perfiles se han visto y cuántos se han puesto pues una habilidad a, a los perfiles para que al final nos devuelvan la visita, que de eso se trata. Recordar, se puede endosar una habilidad, en esta pestaña podemos poner más información, sobre todo estadística, en cuanto a mensajes, invitaciones, etcétera, etcétera. Nada, estadística pura y dura, en este caso, es las invitaciones pendientes, los mensajes que no se han leído y el tanto por ciento de visitas desde la última semana. Y tienes además una, un resumen de todas las actividades que se han hecho desde Dripify, que recordar es en la nube, está situado en la nube, por lo que puedes irte a dormir perfectamente mientras la máquina funciona según los parámetros que le hayas dicho. Bueno, pues de cada, de cada campaña, aquí las tenéis en, en rosa, pues puedes saber el, el ratio de aceptación, 39%, el ratio de respuesta y el ratio de eh, mensajes hasta que responden. Esos ratios son interesantísimos y puedes controlar también los equipos porque Dripify está pensado para diversos equipos, diversas personas que tú puedas controlar en, en equipos de venta, por ejemplo, o en, en, en, otros, en, otros, en otras empresas donde podamos dividir. Vamos al aspecto de campañas. Aquí veis dos campañas concretamente, Lead Generation y UK Founders. Aquí pues lanzamos una campaña. En el primer caso vemos los, los leads que están en progreso. Aquí en el dashboard, como veis, podéis ver el resumen de todas las campañas. O sea que esta información también podéis acceder desde aquí. Vais aquí y entráis directamente en la campaña. Y aquí tenéis pues los datos de aceptación los datos de respuesta los datos de mensajes enviados estos datos se pueden exportar además para tener más información tenemos también información de la audiencia los las urls o sea aquí es donde nosotros ponemos eh, la lista de los leads podemos ver los leads y podemos eh, en este caso hacer una secuencia de mensajes esto es lo mejor que tiene podemos empezar a, a controlar el mensaje y dejar que pase un día y dejar que pasen dos y dejar que se envía un mensaje al mes, etcétera, etcétera. Es una secuencia de automatización muy interesante. También desde Dripify puedes acceder a todos los, las conversaciones, con lo cual tienes un acceso único y puedes controlar tanto las que no se ven como las las que están pendientes, como etcétera, etcétera, las que tienes aquí en pantalla como puedes ver. Puedes marcarlas como importantes y poner una nota en cada una de ellas, lo cual te permite como un ligero CRM saber eh, pues información de cada lead que al final puedes exportar. Insisto, vamos al sitio de los leads. Aquí en el sitio de los leads tenemos pues, el apartado de búsqueda, tenemos todos los leads que en estos momentos vemos aquí donde podemos añadir datos también desde el lead, como veis, en cada lead podemos eh, eh, decir, pues buscar un poco, saber si está con la habitación pendiente buscarlos por diversas diversas solicitudes incluso por el filtro del nombre por el filtro de, de, de bueno por de, de, de si tienen alguno de los de los filtros que, que podemos usar desde linkedin también en dripify para hacer una mejor gestión el apartado de equipos ya os he dicho que podemos perfectamente pues invitar a gente para que gestione los, los leads ¿no? los, los perfiles de linkedin en este caso Aquí tenemos a los miembros, vemos las campañas que nosotros le hemos dejado usar a estos miembros, vemos un poco pues, eh, si puede ser eh, subido a, a Pro o Free Trial, etcétera, etcétera, porque si somos una agencia también podemos dar esa opción a todos nuestros clientes para que puedan eh, usar LinkedIn a través de eso. Y el, por último, en último lugar, los settings. Pues simplemente aquí pues la información de actividad y control, cuántas actividades puedes poner para que LinkedIn no te bloquee, puedes dejar que lo haga eh, precisamente LinkedIn por ti. Qué días crees que trabaje Dripify, por la noche, por la mañana, eh, aquí el aparato de suscripción, nada nuevo. Aquí tenemos un poco el perfil personal, los datos de ayuda de bueno, pues de, de pago, etcétera, etcétera. Incluso puedes eh, optar a, a otras opciones, información de pago, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la herramienta de Dripify, con lo cual tienes que tener una buena estrategia de contenidos y de contactos y dejar que la máquina poco a poco con esa buena estrategia y ese buen copy, esa buena redacción haga el trabajo automático. Ya os lo he dicho, es muy interesante, pero hay que usarla con una estrategia de contenidos. No se puede spamear, hay que revisar y yo creo que el mejor trabajo siempre, el marketing es un maratón, no es un sprint. El mejor trabajo que se hace siempre, siempre, siempre es el que se hace manualmente. En este caso, porque hay que investigar el proyecto, hay que el prospecto, mejor dicho, hay que ver eh, cuál es su pupa, cuál es su empresa y hacerle un mensaje de contacto personalizado. Aunque a algunos les pueda servir para su estrategia usar herramientas como esta, no es un CRM, pero se le va apareciendo. y Sobre todo si trabajas en equipo, muy, muy, muy recomendable. Espero te haya gustado. Nos vemos en LinkedinTutorial.es para mejorar, posicionarte en Linkedin y para mejorar tu presencia y hacer negocio en la red profesional del mercado que es Linkedin. Nos vemos dentro hasta ahora. Chao. Adiós. Linkedin Tutorial. Lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en Linkedin Social Selling B2B.